¿Qué escucha el presidente? No o sea, creo que música. escucho mucho música aquí. ¿eh? No. La verdad es, es un iPhone que tiene música variada. A eh, ver, pues, póngale play. No sé qué sé. es. Muevan esos rabitos, los caballitos que vienen a tu casa. Porque si no hay los cascabeles no sonarán. Muevan esos rabitos, los caballitos con sabrosura. DJ. Muevan ¿Sí? esas cintura, porque ya. Con los cabañitos que vienen fuertes, porque si no hay soltura, los cachabeles no sonarán. Muevan esos rabitos, los caballitos con la basura. Muevan esas hay cinturas, calidad. porque ya no estamos en casa. Eh, eh, eh, eh, chale, ritmo, La calidad del sonido en México. Desde la colonia Romero Rubio Desde la colonia Romero Rubio